Esta ya es la última prueba que hago con la HP 35 porque, 35 Plus Porque ya me estoy poniendo pesado eh, Cuando lo abrí en la caja Allá por marzo del 2019 Utilicé el Twin ¿vale? Para probarla mi, de Twin. Luego he usado El, el Laney Luego he usado el Bugera y ya me faltaba simplemente usar el, el Fender Chomp, que es el que voy a usar ahora mismo, ¿vale? Eh, le, le voy a poner de nuevo el canal saturado y lo que voy a ir pasando de, de limpio a saturado con el control de volumen de la guitarra. Voy a ir cambiando de pastilla. Venga, a ver qué os parece.